Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Los aretes grandes siguen de moda y es por eso que estamos hoy con Dora Zamudio quien nos va a enseñar a hacer unos aretes hermosísimos. Hola Dora, bienvenida a nuestro canal. Carolina, muchas gracias por haberme vuelto a invitar. Hoy venimos con esta hermosa técnica que se llama eh, embroidery. En español quiere decir bordado. Pues podemos bordar con mostacilla, con rocalla, con rondel, con lo que queramos. Se pueden elaborar dijes, pulseras, anillos, lo que queramos. Es una técnica muy bonita. Bueno, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hacer esto, a elaborar estos lindos aretes en un tejido. Es muy parecido cuando hemos trabajado el sutage, pero aquí vamos a bordar con mostacilla delicada número 15, la número 8 y la número 10. Eh, rondelas, acrílicos strass y nylon entonces para empezar cogemos nuestro paño Lensi, cogemos nuestro aplique lo pegamos siempre que vamos a elaborar un, un arete, un dije lo que vayamos a bordar primer, lo primero que hacemos es pegar nuestro herraje o nuestro aplique luego cogemos la aguja con el nylon y empezamos a bordar eso es como haciendo costurita entonces empezamos con la rocalla número 8 roja entonces, hemos sacado por las tres mostacillitas vuelvo y enero 3 eh, perdón 6 y hago el mismo proceso. La llevo hasta abajo. Lo acomodo bien al bordito del aplique. Y paso la aguja hacia abajo. Y luego me devuelvo hacia arriba por la mitad de las tres. Y saco por las tres últimas. La aguja. Y así sucesivamente hasta que hago todo el borde de nuestro aplique de la medalla, de la piedra lo hacemos con lo que queramos bueno, entonces aquí ya hemos pegado dos de los apliques y vamos a hacer el último entonces son seis mostacillas rojas lo pego bien al bordito la aguja para que me quede bien pegadita la mostacilla al aplique Luego me devuelvo como si fuera la mitad por la parte de abajo y me devuelvo por tres. Vuelvo y enhebro las mismas seis. Y así hasta que hago todo el bordecito, como haciéndole un marquito al, al aplique. lo maluco es que el nylon a veces se enreda un poquito bueno, como ya llegamos a la última y aquí tenemos un espaciecito entonces coloco una mostacilla y bien pegada a la mostacilla como del frente luego vuelvo y subo y le doy una vueltica por todas las mostacillas como trabajando en círculo para que ellas queden bien juntas y que se vea bonito las mostacillitas que de pronto han quedado separaditas entonces aquí ya llego y yo no coloco las mostacillas doradas ahí Sino que yo llego y bajo y vuelvo y subo. Bien, bien pegadita la mostacilla. Inicio con las doradas. Y hago el mismo sistema. Pegadita. Esto lo hacen con el tamaño de mostacilla, de piedras que quieran. El proceso siempre va a ser el mismo. Entonces ahí va quedando nuestros bordes. Ustedes verán si le quieren hacer dos, tres bordes, cada borde de diferente color o quieren hacerlo del mismo tono, no importa. Un ejemplo es este. Aquí el borde se hizo lo mismo y se hizo del mismo color. Todos estos se hacen de la misma manera. Y mire que no importa el tamaño, no importa... En qué material lo hagamos, el proceso siempre va a ser el mismo. Si ustedes quieren hacer un corazón, quieren hacer una gota, quieren hacer una flor, ustedes en una cartulina hacen el dibujo y el dibujo lo plasman en la tela. Luego de que ya lo tienen en la tela, entonces empiezan a bordar de esta misma manera. Esto se enreda más bueno. esto entonces ahí va quedando el bordecito. Ahí calculamos más o menos qué tantas mostacillas nos puede quedar allí. Aquí quedó aptico. Le quitamos una porque el espacio no nos da para, para todas las que tengo acá. Entonces quito una. bien pegadita la otra punta y aquí es donde ya hago el terminado por todas ellas para que queden bien juntas y no se vea ni donde empieza ni donde termina es por eso hago todo el bordito entonces después de que hemos hecho este bordito Bajo nuevamente y vuelvo y subo. Siempre que termino hago lo mismo. Bajo y vuelvo y inicio. Y entonces ahora vamos a colocar estas. Entonces esa es con la mostacilla número 8. Entonces es una número 8, una rocalla 15 y subo la mostacilla y me meto solamente en la mostacilla número 8. Igual aquí empiezo como a rellenar los espacios. Así relleno todo el espacio que queramos. Si esto no lo quieren hacer con mostacilla y lo quieren hacer con, con cristal rondel, entonces lo pueden hacer con número 4, o número 3, y el proceso es el mismo. La rocalla número 15 es la que nos cubre como el espaciecito de la mostacilla 8. Ese es el detalle, entonces mire que iba quedando, entonces uno empieza a rellenar toda esta parte, cuando tengamos rellenada toda esta parte empezamos a hacer el siguiente paso. Bueno, ya hemos terminado de rellenar todos estos espaciecitos, entonces a lo que ya hemos hecho esto vamos a empezar a pegar el strass, Entonces, le aplicamos un toquecito de silicona.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 bueno entonces ya hemos terminado toda esta parte entonces para hacer ya el terminado como tal que es esto que también es lo más bonito entonces yo coloco el pañol en sí dejo la agujita por acá y empiezo a cortarlo Entonces, ahora hacemos la parte del centro Por eso necesitamos una tijera que tenga puntica para poder hacer estos acabados. Y más bien pequeña, porque hay veces la grande no nos deja... Entonces, para poder que nos quede parejito, igualito. Entonces, ya habiendo hecho esto, con el nylon que tengo acá, la misma aguja, empezamos a trabajar el borde. Y el nylon y la aguja la meto como entre la mitad de los dos paños, para que no se nos vea Entonces el borde lo hacemos de la siguiente manera. Aquí picamos o usamos las dos telitas. ¿no? Entonces el borde lo hacemos con mostacilla número 8. Con rocalla número 15, entonces una mostacilla, una rocalla, una mostacilla. Entonces ahí serían tres para iniciar. Entonces cojo bien pegado a la piedra o al tejido. Esto es muy importante. Y luego me devuelvo y me subo por la última mostacilla, número 8. Este es el primer paso. Porque es que acá se nos el hilo. Eso, allí. Entonces, en esta segunda parte ya es solamente una mostacilla dorada y una número 8. Y bien pegado al tejido. Y me subo a la última mostacillita. Entonces, todo el bordito va a ser de la misma manera. Bueno, entonces ya estamos terminando nuestro borde. Entonces este pedacito de acá solamente lo termino con una mostacilla, que sería la número 15. Me meto a la roja que habíamos hecho inicialmente y chuzo la telita. Y luego me devuelvo por la misma y aquí ya empiezo a rematar. es para rematar. Hago acá. Me meto, me meto. Para salir a este otro borde y hacer lo mismo que hicimos en la parte de afuera, lo vamos a hacer aquí adentro. Bueno, entonces ya hemos rellenado todos los espacios como ustedes ven acá. Ya rellenamos todos los negritos que quedaron por ahí. Y entonces ya lo último es ya el bordecito para rematar. Entonces ya les enseño el remate para seguir luego con el topo. El topo lo vamos a hacer muy hacia la ligerita porque nosotros ya en un video anterior habíamos hecho el topito. Entonces el topo de este. Ya lo hemos explicado en otros tutoriales. mire que se trabaja de la misma manera que el borde de afuera. Entonces para cualquier diseño que quieran elaborar, un corazón, una flor, un círculo, un triángulo, de aquí pueden elaborar muchas formas. Ustedes sacan el diseño en una cartulina, luego de que tienen su diseño lo dibujan en la tela como calcado y luego empiezan a hacer las formas bordando con las mostacillas y así podemos hacer dijes, pulseras, anillos, aretes lo que queramos hacer en esta nueva técnica aquí como ya les había dicho cerramos con una sola mostacilla dorada, me meto en la última mostacilla roja, aquí ya quedó nuestro terminado, entonces me meto por acá, en la misma roja y para rematar, digamos que me paso por acá y empiezo como a jugar laberinto, entonces yo me puedo meter por varias mostacillitas picando la tela y saliendo por la rocalla pico la tela y salgo por la rocalla y así vamos rematando entonces digamos que aquí ya terminé entonces cortamos y aquí nos quedó nuestro diseño entonces el topo es este lo pueden trabajar con la misma mostacilla número 8 o se puede trabajar en rondel o en otra en estos apliques que los manejamos aquí en la tienda muy bonitos también, o sea que tenemos varias opciones para terminar nuestro topo bueno, vamos a hacer un recorderis del topo que en un video anterior, en un tutorial anterior lo habíamos hecho entonces vamos a hacer un pequeño recorrido entonces una canastillita entonces en la perforación del centro coloco nuestro nylon y hago un nudito empezamos siempre en la perforación del centro o de la mitad entonces ya lo tenemos aquí anudado entonces inicio una mostacilla 8 una rocalla dorada 15 lo llevo hasta abajo y corro la dorada y me meto solamente en la roja y paso la perforación esto es igual como hicimos el, el arete no esta es la misma técnica que manejamos en el arete lo manejamos acá en la canastillita y aquí es más fácil porque simplemente estoy rellenando las perforaciones. Entonces, a lo que relleno toda la perforación, vemos que toda la perforación, todas van rellenaditas. Y así, sucesivamente por toda la rejilla. Bueno, entonces para pegar nuestro topo al arete lo vamos a hacer con el mismo nylon si quieren hacerlo con argollita o con alambre también se puede hacer entonces vamos a colocarle un rondel una mostacilla, un rondel buscamos el centro que es este Me paso por la mostacilla roja. Y me voy a devolver por todos los rondeles y la mostacilla. Hasta la parte de arriba. Entonces aquí me meto a la perforación. Y si quiero para rematar mejor, vuelvo y me paso por todas los rondeles, entonces nos queda así. Y para rematar nuestro hilo, volvemos y hacemos lo mismo. Nos metemos por acá, por como por dentro de la telita y la mostacilla y me meto por todos los... como jugando laberinto. Y aquí puedo hacer un rematecito de costura y terminamos bueno entonces vamos a colocarle el pin en la parte de atrás del topo lo pegamos con muy buena silicona buscamos el centrico y le aplicamos silicona a todo el topito o a toda la canastillita y le vamos a colocar la misma telita con que forramos el. Buscamos el centro y acá nos queda. Entonces ya nos queda nuestro arete terminado. Bueno, Dora, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde te pueden encontrar? Eh, mi red social es eh, Sari de en Instagram, eh, Whatsapp 312-658-0730 eh, y nos vemos acá en el sur, en las tiendas, dictando clases todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Todos los proyectos que estamos haciendo en YouTube, en video, los podemos hacer acá en las tiendas. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros y recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o en nuestros puntos de venta. Chao, chao.